No está muy clara. Sí, sí. Eh, ven para acá, veniros. Eh, Mirar, ¿por qué aparece...? Yo sé la solución, pero lo estoy, diciendo, lo estoy preguntando para que se lo digáis las demás. ¿Por qué el fondo de la pista de baloncesto aparece con cuadritos y el otro en blanco? Uno en blanco y otro con cuadritos. A ver, ¿por no lo del pene? Ah, porque se ha copiado mal. Ah, no. No me acuerdo. No, porque hay uno que son. Yo creo que es de captura, de la captura. Claro, y de Este es este con captura con talla. Y esto, no, no, no, al lo revés. Los tres son el de cuadrado de PNG y el otro es una captura. O sea, pero no es captura de internet, obviamente. No, pero sí puedes... si igual. Si lo que quiero decirte es que aquí lo que quiero es que podáis editarlos también aquí. Por eso quiero que copiáis, ah. como ya he dicho en la clase teórica, eh, la diapositiva, la parte del centro, no del lateral. Pero y que, que, va y va que mañado, copiáis. ¿Cómo sea, se puede editar? ¿Eh? La imagen, o sea, el gráfico atrás, por ejemplo, tampoco se puede editar desde ahí. Ya, pero si no me refiero a la pista, pero el gráfico sí quiero que lo editéis aquí. Ah, vale, vale. ¿Vale? Eh, por lo demás, parece que habéis puesto unos objetivos motores con literatura al principio. en los juegos motores el objetivo... Olvidaros, directamente poner el objetivo, ¿vale? Eh, que parece aceptable... El de consecución parece que también, aunque se iba para arriba el objetivo de consecución. Y el meta lo habéis puesto aquí debajo, que sí, que es pasar y eso parece que está bien. Eh, lo de fomentar el juego limpio, pues bueno, vamos a ver, no sé aquí cuál sería la trampa, pero sí, sí. Pues que se suban la pica más alta de lo que... Que ellos mismos son los que se van a poner. Vale, al vale. Y está bien que pongáis aquí las diferentes calificaciones, pero no habéis puesto, por ejemplo, lo de la edad. Y la otra cosa es que las flechas estas sí se pueden hacer eh, de forma más automática, la, la punta te puede salir de forma automática, podéis poner más anchas las la líneas, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, por lo demás parece aceptable y empezar ya, que yo estoy deseando ver cómo hacer lo de las canciones. Eso, venga. Bueno, vamos a dividir en cuatro grupos de siete, ¿vale? Vamos a poner aquí una y básicamente. 5 eh, del grupo van a ir haciendo el limbo y dos son los que van a sujetar una pica, que la vamos a decir nosotros a la altura. Los que hagan trampa van a perder puntos, con lo cual no va no vale bajarlo. Vaya a bajarlo cuando nosotros digamos. Claro. Si sí. Bueno, ya está. Y tenéis que ir cantando. Vamos a decir la canción y vos si no. A es. Quien no cante, empieza. Y cada ronda que supere todo el mundo, si no toca ninguno, consigue un punto. Y la intro, Sí me parece que lo voy a desde el suelo. A E